buenos días ya que esta conferencia tiene como título una visión 2020 para el nuevo año de verdad les agradezco la confianza de escucharme ya que es básicamente imposible ver al futuro con una visión 2020 desde cierto punto de vista la lo que posiblemente podemos ver con visión 2020 en cuanto al tiempo es el pasado. Y ni siquiera realmente vemos al pasado con una visión no distorsionada. Siempre estamos viendo a través de los lentes que tenemos puesto, a través de nuestras premisas, el filtro de la memoria que, ha, que capta ciertos datos y descarta otros eh, lo que más nos engancha emocionalmente por nuestros patrones emocionales, etc. Pero aquí vamos a inspirarnos por el hecho de que el año que viene es 2020 o 2020 eh, vamos a vamos a estar dedicando todo el año eh, de ver cómo sería tener una visión 2020 a través de la compasión. Y aquí eh, necesitamos hacer una distinción eh, entre qué, qué implica cuando hablamos de la visión. Y normalmente en esta época, terminando un año, iniciando otro nuevo, tenemos cierta visión para el futuro. Hacemos ciertas resoluciones, en el futuro voy a ver tal y tal cosa. Y expresamos, o voy a hacer tal y tal cosa, o voy a dejar de hacer las otras muchas cosas que debo dejar de hacer. Y hacemos esas resoluciones que implican anticipar cómo va a ser el año que viene dándonos esta tarea de decir cómo queremos que parezca cómo quiero que se vea mi nuevo año y es este mismo tipo de visión que cuál es tu visión para el futuro ¿No? o cuando somos niños, niñas nos preguntan qué quieres ser cuando eres grande ¿No? y hace un tiempo hubo una, un anuncio muy fuerte en la televisión eh, de yo creo que sobre eh, fumar y hubo anuncios eh, de niños y preguntar fue fue muy fuerte preguntar a los niños como se suele hacer y qué quieres hacer cuando eres grande ¿No? y hicieron que los niños expresaran como yo quiero eh, padecer de cáncer de pulmón después de un año fumando y cosas así. O sea, un futuro que jamás hubieras ni previsto y si lo hubieras anticipado no lo hubieras creado. Y ese tipo de visión donde nosotros nos atrevemos a asumir que nosotros vamos a poder anticipar cómo serán las condiciones de la vida. Y en este momento estamos concluyendo un año eh, donde cuando miramos con los ojos más cercanos a 2020 que podemos vemos que ha habido eh, de un lado eh, un tremendo aumento de violencia eh, en muchas partes del mundo hay países completos que están básicamente desangrando, hay terrible eh, guerra, hay violencia en un escalando tremendamente contra la mujer en muchos lugares, eh, tenemos... Eh, represión brutal de protestas demócratas en diferentes lugares, diferentes partes del mundo. Y podemos mirar también que eh, ha habido todo un movimiento de jóvenes hasta niños eh, diciéndole a las generaciones supuestamente más maduras que vamos al precipicio y hay que parar ya con todo el movimiento contra el consumismo que está generando el, el cambio, el calentamiento global. Podemos mirar al año que acabamos de vivir, seguramente no fue lo que hubiéramos puesto como nuestra visión para 2019. Seguramente no Hubo muchas condiciones que, que vivimos en este año que no hubiéramos elegido y definitivamente no vimos venir. Y otros que sí. Otros que si hubiéramos realmente mirado bien las condiciones que generamos, era más o menos claro qué íbamos a estar cosechando más adelante. Cuáles iban a ser los resultados de lo que se, se iba juntando. Así que cuando nosotros contemplamos un nuevo año y qué queremos como una visión para este nuevo año, de un lado necesitamos reconocer que no estamos en condiciones de predecir ¿no? de preven prevenir, de prever prever o de, de predecir eh, qué va a pasar? qué nos va a pasar en un plano personal, qué nos va a pasar como comunidad, ni mucho menos qué nos va a pasar como sociedad y como mundo. Así que, ¿cómo sería posible que nosotros realmente podemos tener una visión para el futuro? Si, si las condiciones están cambiando todo el tiempo y todo está conectado y basado en co condiciones ajenas a nosotros e incluso lo que está dentro de nuestro alcance de afectar también está afectado por otras condiciones. En un mundo completamente interconectado ¿cómo nosotros podemos decir así va a ser en el año nuevo? Esta es mi visión para cómo va a ser. Si nosotros estamos eh, contemplando describir lo que estaremos viendo cuando miramos al 2020, no estamos en condiciones de hacerlo. Y por esto, este tipo de visión de, del nuevo año no es posible. No podemos mirar 2020 al futuro. Así que, ¿de qué se trata todo una...? conferencia dedicada a esto. Se trata al elemento en esta relación o esta configuración que sí depende de nosotros. Y esto es nuestro modo de ver, nuestra visión, que es que nosotros aportamos cuál es la mirada que nosotros estamos dirigiendo a los sucesos que forman la visión que vamos a ver. ¿Está claro esta distinción? Visión como nuestro modo de ver y visión como el contenido de lo que estamos viendo. Y aquí quiero dirigir el enfoque y contemplar cuál será un modo de ver el nuevo año que sí podríamos llamar, esto sí es un modo 2020 de estar viendo. Y aquí mi propuesta, y es mi propuesta, pero también es una propuesta de toda la comunidad, para toda la comunidad, es que nosotros podemos hacer y necesitamos hacer que 2020 sea un año de estar cultivando la capacidad de ver con ojos de compasión, que el modo de ver a los demás el modo de ver al mundo el modo de vernos a nosotros mismos sea compasivo y cuando contemplamos el contenido de la visión que hemos estado viendo en 2019 cuando contemplamos eh, la cantidad eh, de muertos diario, en ciertos países decenas de personas asesinadas cada día personas desaparecidas violencia en la calle eh, feminicidio violencia en la casa doméstica cuando miramos a todo esto tenemos yo creo que tenemos la opción de desesperarnos que de nada sirve tenemos la opción no la recomiendo pero existe la opción de cerrar los ojos alguien recientemente me estaba comentando que quedó realmente horripilada de que estaban poniendo en las noticias que hoy eh, asesinaron a 13 personas, a 12 personas en tal y tal ciudad, 8 personas eh, desmembradas y, y atrocidades. Y que la familia seguía comiendo mientras esto estaba estando comentado en las noticias. Y hasta, hasta este punto llegamos. Y la tercera opción que tenemos es de decir, ya no cierro los ojos, ni voy a ir, voy a permitir que caigo en una ¿no? sensación de impotencia o de desesperación, sino tomo una decisión que yo voy a ser la persona que mira con ojos de compasión y esta idea de ser la persona quien mira con ojos de compasión eh, es clave porque a veces cuando las cosas se ponen muy fuertes tenemos la impresión que todos están eh, todos se están lastimando a nadie le importa el bienestar de otros caemos en esta perspectiva ¿no? y en esos momentos podemos decirnos en los momentos cuando hay una tremenda falta de empatía y compasión alguien la tiene que abordar tiene que haber alguien que está aquí generando y contribuyendo compasión que la perspectiva de la compasión la postura de la compasión, la acción motivada por compasión, tiene que tener fuentes de la cual nace. Y yo voy a ser una de estas fuentes. Y más vemos que es necesario, más podemos fortalecer nuestro compromiso de aportarlo. Es necesario. No es necesario que otros lo hagan, que ellos, aquellos lo hagan. Es necesario que alguien lo esté haciendo. ¿No? Y hay que reconocer que eh, decir esto es mucho más fácil que hacerlo. ¿Por qué? Porque al comprometernos con mirar con compasión, estamos comprometiendo no solo dirigir la mirada una vez, sino sostener. El modo de relacionarnos con lo que estamos viendo. Y esto es el eje. Vamos a estar viendo muchos diferentes sucesos a lo largo de un año completo. Cosas muy hermosas pasarán. No habrán gestos pequeños, habrán hechos grandes, habrán movimientos, habrán muchas cosas que nos van a dar esperanza donde podemos sacar inspiración si estamos atentos de hacerlo. Y también habrán cosas que si quisiéramos, si nos permitiéramos, podríamos ahogarnos en tristeza por la humanidad y hasta que llegó. Vamos a estar rodeados porque vivimos en un mundo complejo y complicado. Así que tendremos... Un amplio rango de, de diversas situaciones y experiencias que podemos vivir de modo diverso. Y aquí estamos diciendo, lo que surja en mi campo de experiencia, lo que suceda durante el año que viene, mi compromiso será relacionarme lo más compasivamente pueda y ser quien está aportando esta perspectiva en lo más que yo pueda y realmente podemos contemplar el mundo y imaginar como lo dice su santidad el Karmapa que en los momentos en que vemos una situación con tremenda falta de ética donde la gente parece estar actuando sin ninguna integridad o principios personales o éticos, aún más urgente y e importante es que nosotros estemos ahí con una ética intachable ¿no? y aportando bondad. ¿no? ¿Por qué? Porque aún más lo, el mundo lo necesita ¿no? y no, les, no necesita de alguien ajeno, lo necesita de nosotros ¿Eh? y cuando miramos eh, la complejidad del mundo y anticipamos un año lleno de la misma complejidad que hay en todo el mundo, sí debemos anticipar que algunas cosas nos van a ir muy bien y otras cosas no van a irnos muy bien y algunas cosas saldrán exitosamente y otros esfuerzos no tendrán el fruto que deseamos. Así va a ser. ¿Eh? Pero nosotros podemos decirnos que yo podré declarar mi año 2020 totalmente exitoso si yo no me he desconectado de la orientación de compasión. En ciertos momentos... Queremos tener esta, este modo de ser y no lo logramos. Pero sigue, seguimos queriendo tenerlo. A veces el corazón se cierra. No, no podemos más. Esto sucede. Pero dentro de esto, si hay una parte de nosotros que quiere decir, que okay, estoy tomando fuerza para retomar ojos abiertos, compasivos, entonces no nos hemos desconectado. ¿no? Es como estamos recargándonos, no sacamos el cable del enchufe, no, hemos, no nos hemos cargado todavía. Estamos aquí medio apagados, pero no nos ya estamos aquí buscando recargarnos de una fuente que, que sí nos nutre. ¿Y cuál es la fuente que nos nutre? ¿Qué es lo que nos repone la energía? De hecho, que nos llena de energía. Cuando nosotros logramos relacionarnos con compasión, esto es algo que nos da un recurso infinitamente recargable. Es el fuerzo del amor y el fuerzo de la compasión. Y para darnos, eh, para tomar un poquito en serio esta propuesta medio loca, medio atrevida, de realmente dedicar el año 2020, el año 2020, a ver con ojos de compasión, pero ver 2020 con ojos de compasión. Estamos. Eh, eh, hemos creado y estaremos en muy pocos días iniciando eh, nuestro proyecto 2020, 2020 o ver con ojos de compasión, ver 2020 con ojos de compasión. Y vamos, eh, como una comunidad, vamos a estar dedicando el año completo con todo lo que tenemos para que enfoquemos los esfuerzos ¿no? y mantengamos enchufados nuestro corazón, nuestra mente y nuestra acción a este enchufe que es la compasión. Y para hacerlo, en términos concretos, eh, las pláticas aquí en Facebook y YouTube, las pláticas dominicales, van a estar dirigidos a diferentes facetas, no va a ser compasión, compasión, compasión 25 veces porque yo sé que ya después de 3 o 4 ya eh, pero compasión que tiene eh, eh, está conectado con otros estados afectivos está conectado con otras cualidades está arraigado en diferentes eh, presentaciones filosóficas tiene diferentes maneras de expresarse, afronta diferentes retos y vamos a ir explorando eh, compasión en toda su diversidad y eh, conectado en diferentes campos de la vida. Y esto, esto va a ser un elemento de que... Está, estemos realmente explorando desde diferentes ángulos desde diferentes maestros, desde diferentes puntos de vista ¿cómo, cómo se vive? ¿de dónde nace? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo extenderlo? ¿Mm? y aparte de las, las pláticas dominicales vamos, realmente vamos a estar yendo con todo eh, las mojas estaremos ofreciendo eh, retiros a distancia. Eh, vamos a estar transmitiendo sesiones de práctica grupal que podemos eh, todos juntarnos y colectivamente dirigir nuestros esfuerzos a la generación y al sostén, a, a sostener la compasión. Eh, tendremos cursos en línea. Este año vamos a tener dos nuevos cursos en línea. Uno sobre el cultivo del amor bondadoso o meta, que va a empezar en unas cuantas semanas, luego les cuento. Eh, vamos a ofrecer un curso de bodichita eh, Vamos a estar compartiendo un libro en línea sobre la práctica de Cherezi, que es el Buda de Compasión. Eh, tendremos sesiones grupales de meditación guiada en las salas virtuales dirigidas hacia el cultivo de la compasión y los, eh, las cualidades y estados mentales conectados con ella. Eh, tendremos, vamos a estar compartiendo citas eh, todo el año con mucha frecuencia en la página de Facebook y en general, eh, y también eh, el retiro presencial que, que haremos este año en México en San Luis Potosí tendrá como su tema eh, el cultivo de bodichita. y por qué hacerlo así eh, uno es que eh, somos una comunidad grande y cuando una persona dirige su mente hacia la compasión tiene un impacto pero cuando muchas personas, a la misma vez, durante un tiempo sostenido, ¿no? prolongado, una y otra vez está retomando y reenfocando y reconectando con esta capacidad que todos tenemos, sí genera un impacto, genera un impacto colectivo. Y sí, este proyecto tiene no solo en el enfoque de, de ayudarnos como individuos a, a estar generando compasión, sino hay la esperanza que desde la comunidad amplia surgirán otras iniciativas de poner en acción la compasión. ¿no? Pasos específicos que ustedes ¿no? inventan desde sus ciudades, que, mira, ¿No? ¿qué tal si los que estamos en Buenos Aires hacemos esto y los que estamos en Guadalajara hacemos esto y los que estamos en Madrid nos reunimos y, y juntamos esfuerzos y haremos algo. ¿no? Y aún previamente a este paso de la acción que es la expresión plena de la compasión cuando, ¿no? cuando se manifiesta en acción antes de este paso de tener muchas personas realineando su modo de relacionarse con los demás. Ya tiene un impacto significativo, sobre todo cuando somos muchos. Y parte de lo que durante este año estaremos realmente explorando es que eh, desde no solo eh, la práctica, no solo desde la meditación, también desde la filosofía, eh, donde vemos la realidad, vemos que el por qué ser compasivos no es un mandamiento ñoño bonito que debemos de por el bien de la sociedad, como si fuera parte del contrato social, sino que la compasión es la respuesta más profundamente arraigada en la realidad que podemos tener con respecto a nuestra relación con el otro. Porque está arraigado en la visión de la interdependencia. Y esto es, aquí cuando hablamos de visión, hablamos de el modo en lo que vemos y también lo que es que vemos. Cuando vemos, cuando miramos a través de la interdependencia, lo cual va a ser el, un tema en la siguiente semana, cuando miramos a través de la interdependencia, vamos a suavizando esto que, se nos, eh, que nos parece cuando miramos, que es la separación entre el mirador y lo mirado. ¿No? Que yo aquí mirando y lo que yo veo es aparte. ¿No? Por esto, para vernos, necesito un espejo. ¿No? Porque quien mira y lo que miro necesitan distancia. Es la naturaleza de la facultad visual. Y esta distancia nosotros de ser seres muy visuales tomamos como separación. Y cuando miramos mucho más profundamente a la realidad, esto es solo nuestro modo de verlo que los hace verse completamente separados. Cuando miramos mucho más al fondo en la realidad, lo que vemos es que nuestro modo de ver afecta lo que vemos que la visión que tenemos está completamente dependiente del punto de vista, que el mismo objeto visto de otra perspectiva es otro objeto, y que las, nuestro modo de ver afecta nuestro modo de interactuar, que afecta lo que estamos mirando. Como en la naturaleza, los árboles y los pájaros, o sus polinizadores, pájaro o abeja o cualquier animal está polinizando eh, o esparciendo las semillas de un árbol, evolucionan mutuamente. Al pájaro le parece rico y nutritivo las semillas de cierta planta, el pájaro lo come y si es el pájaro apto y la relación entre los dos va evolucionando, el pájaro lleva las semillas y esto ayuda y favorece que el árbol evoluciona de un modo. El pájaro se va adaptando conforme con las adaptaciones del árbol y el árbol se va adaptando conforme con la evolución del pájaro. Y así, si miramos muy al fondo, no es solo pájaro y árbol, que sí parecen dos cosas independientes, distintos, separados, sino es así con todos nosotros. Lo, lo que estamos aquí eh, teniendo esta experiencia de, de cerrar un año iniciar otro año con cierto punto de vista parece que hay una tremenda separación desde mi punto de vista yo estoy aquí Dapper está allá manejando la cámara la cámara está aquí ¿no? y si esto fuera la totalidad de lo que hubo yo estaría muy loca aquí hablando con un, una configuración de metal y plástico y vidrio pero sé que están allá, estarán allá. Están, están. Y cuando nos entrenamos a ver a través de la interdependencia, esta gran separación entre yo y otro se va reconfigurando. Así que cuando estamos contemplando mirar al nuevo año con ojos menos como menos flojos, más agudos, más correctos, más finos, más correctos. Esto implica el desarrollo de un modo que podemos llamar afectivo, de ver al otro con compasión, queriendo reconocer su sufrimiento, queriendo afirmar la experiencia del otro queriendo no perder de la vista que la otra persona está teniendo su vivencia, su experiencia, sus sentimientos, sus percepciones, no queriendo desvincularnos de la otra persona, queriendo mantener la base de empatía ¿no? y enfocarlo aún más. Pero también implica una visión en que sabemos que estamos interconectados, lo sabemos. Así que a lo largo del año, el cultivo de la compasión también necesariamente involucra un cultivo de la sabiduría. ¿no? Sabiduría y compasión que van necesariamente juntos. Y como una entrada a esta, eh, esta propuesta que nos estamos dando de enfocarnos colectivamente hacia la compasión. Vamos a eh, iniciar eh, una parte importante del año, no al mero inicio, el 26 de enero. Eh, vamos a iniciar una serie eh, de 10 semanas eh, donde eh, haremos con todo para el cultivo del eh, amor bondadoso. Y esto es eh, lo que eh, van a ver como proyecto Meta. Meta es la palabra Pali, que quiere decir amor bondadoso. ¿Y por qué amor en el año de compasión? Desde el, eh, desde el punto de vista budista, amor y compasión eh, son eh, dos eh, experiencias, que se distinguen por el sabor y parte del enfoque pero que están subyacidos en la misma orientación ¿cuál es la diferencia entre amor y compasión desde el punto de vista budista? con compasión hay esta sensación de estar conectado profundamente de reconocer el vínculo profundo del modo afectivo, nos sentimos, sentimos en el sentido de compasión, ¿no? Eh, pero el enfoque es su sufrimiento. Con amor miramos con esta misma sensación de estar vinculados y cercanos y, y sentirlos y estar abiertos al otro, eh, pero estamos enfocándonos en su felicidad. Por esto nos parece más alegre, más agradable el amor que la compasión. Eh, la compasión tiene este aspecto de estar mirando el hecho de que carecen de felicidad. Sufren, tienen problemas, sufren. Y aunque nos gusta más eh, el amor y la compasión, a veces nos da miedo porque sentimos que yo ya tengo muchos problemas y si me tengo que no tengo que estar pensando siempre del problema del otro me voy a deprimir lo pensamos ¿no? con amor y con comp compasión cuando lo hacemos auténticamente estamos experimentando eh, este esta experiencia tan Sublima, tan inexpresable que es la unión o la, el acto de transcender la sensación de separación entre nosotros y otros. Y a veces nosotros buscamos esta experiencia de fundirnos, de unirnos, de. de no de, no de, sí, de convertirnos en uno, a veces lo experimentamos de modo muy neurótico. Que en vez de que nos abrimos infinitamente, nos ab anulamos para que solo el otro quede en la, el campo de visión. ¿Está claro esto? Que a veces, y esto, el, eh, esta serie de 10 semanas trabajando con el cultivo de amor bondadoso, inicia con, con esta distinción entre amor neurótico y amor genuino. Un amor neurótico, sabemos, intuimos, intuimos que cuando amamos, ¿no? esta sensación de estar limitados, de estar encerrados, de estar incompletos, ¿no? se avanece se y sentimos completos, sentimos extendidos sentimos sin límites sentimos, nos sentimos abiertos, nos sentimos grandes en el mejor sentido ¿Mm? y la el acto de dejar de estarnos encerrando con esta sensación de aislamiento va desapareciendo cuando amamos, es más claro ahora y esta experiencia que, que, que intentamos tener a veces para eh, sentir que no somos dos, si no somos uno destruimos uno y solo el otro queda y estos son relaciones no sanas o enfermas o de codependencia. Yo no cuento, solo el otro cuenta. Y muchas veces lo confundimos por amor, mientras es otra cosa. Eh, pero con amor y con compasión eh, hay este elemento parecido que en dos vamos sanando la sensación falsa y dolorosa de estar aislados el uno del otro. Así que cuando hablamos de compasión, amor y compasión están muy vinculados, es simplemente un cambio de enfoque. Y enfocarnos en amor a veces se nos hace más fácil porque sabemos que es algo bueno y, y lo queremos no hay las mismas resistencias de que compasión es lo que debo de ser mientras eh, amor es lo que quiero tener ¿No? ¿Está, ¿esto está claro? que compasión a veces es como algo religioso o espiritual o ético mientras amor pues, es lo que queremos ¿no? naturalmente bueno, eh, más lo entendemos, más sabremos y, y, y sen sentiremos que com compasión es, es algo realmente deseable. No solo deseable para la sociedad porque se necesita más gente compasiva, porque se necesita más compasión, sino que para nosotros mirar al mundo con compasión en un plano interno es supremamente benéfico y hasta agradable cuando lo hacemos correctamente así que para darnos esta entrada así un poquito eh, más natural que nos invita más fácilmente y también porque las monjas estaremos en retiro durante los primeros casi tres meses del año Vamos a estar entrando. De hecho, cuando estarán escuchando esto, ya estaremos en retiro. Ya habremos estado unas dos semanas en retiro. Eh, y necesitábamos algo pregrabado a dejarles para YouTube. Así que se nos también fue desde el lado eh, de lo práctico. Eh, pero yo confío que iniciar el año... Eh, con este trabajo con meta con amor bondadoso va a ser muy importante también porque la eh, la base estable para amar y la base estable para extender nuestra compasión si sí empieza con amor para nosotros o compasión hacia nosotros mismos y en este curso de meta, que tendremos eh, en YouTube empezando 26 de enero eh, esto es un enfoque muy importante que esto es algo que tenemos que estar desarrollando y durante estas 10 semanas no crean que nada más se trata de una plática en línea realmente queremos que, que haya transformación queremos que no se quede aquí en un plano intelectual sino realmente baje al corazón y Meta eh, no solo es una palabra Pali, que quiere decir amor bondadoso sino también es un método de, med de meditación que el Buda mismo enseñó eh, que es eh, totalmente apto para gente de cualquier religión no, no tiene nada de karma, ni vidas futuras ni deidades, ni nada que no sea perfectamente apto para una persona totalmente secular o de otras tradiciones espirituales. Es un método, una tecnología interna para conectar con la capacidad de amar, de ubicarla bien en nosotros ¿no? y irla desarrollando y extendiendo hacia otros cada vez más. Y eh, para hacerlo eh, en las salas de meditación eh, que tenemos en, en, el, en las salas virtuales, el enlace está por ahí en algún lugar, probablemente allá, eh, tendremos sesiones de meditación grupal que acompañan a cada la plática de cada semana y las meditaciones van cambiando porque van a ir avanzando en la práctica así que a través de los 10 semanas la primera semana no pero a partir de la segunda semana habrá sesiones grupales cinco días a la semana donde muchos eh, estarán entrando eh, haciendo la práctica juntos en la sala de meta en esto, budismoenlinea.ning.com eh, Y esto hará que juntos vayamos progres progresando como una comunidad en eh, el cultivo de esta cualidad importante. Y a la misma vez, en el Instituto Budodharma tendremos, como hicimos con Milarepa el año pasado, tendremos un curso eh, abierto. A todos que pueden ir progresando semana tras semana y aparte de la plática que tendrán en youtube y las meditaciones guiadas en las salas virtuales en el curso en línea tendrán lecturas tendrán mapas mentales tendrán citas tendrán preguntas para escucha activa tendrán otro material más eh, que le ayudaría en estar asentando y infiltrando cada elemento de la vida eh, para que todo se convierta en el cultivo del amor y eh, con estas 10 semanas habrán llegado al punto en que hemos salido de retiro y de ahí ya veremos qué sigue eh, y para que no piensen que eh, que ya con esto vamos a cerrar el año eh, les aseguro que tenemos muchas otras cosas pensadas para, eh, para juntos estar eh, dirigiendo nuestra atención hacia una misma visión donde no sabemos qué vamos a ver no sabemos cómo será el año pero empezamos a poder saber cómo queremos vivir lo que sigue. Y esta finalmente eh, es la propuesta que, que les propongo para el año que viene, que tomemos en este momento cerrando el año anterior y aprovechando el nuevo inicio eh, de darnos este reto de ver si puedo relacionarme con lo que me suceda con más compasión que puedo eh, darme como una brújula que me permite reorientarme donde quiera que esté con que lo que sea que pase que yo quiero orientarme a través de la compasión, quiero cultivar mi capacidad de no perder el dolor de otros, la experiencia de otros de la vista, de no sentirme desvinculado de otros, de reconocer que siempre que yo miro al otro con ojos de compasión estoy realmente conectada, estoy conectando y en cualquier momento que nos sentimos aislados, nosotros tenemos la capacidad de volver a conectarnos, no esperando a que otros nos vean a nosotros, sino viendo a otros con compasión, con empatía. Así que esta es una, eh, es una tarea portátil para todo el año, que podemos iniciar desde ahora, de estar preguntándonos ¿cómo en esta situación puedo relacionarme con mi entorno, con los demás, a través de la compasión? Y así, Como, así de fácil, la tarea para esta semana, que vamos a, estar dándole cada vez más forma a lo largo del año, ¿cómo relacionarme con compasión con esto, con esta o con este que está frente a mí en este momento? Si estoy leyendo, si estoy conversando, si estoy mirando, si estoy interactuando, si estoy hablando, si estoy escuchando, ¿cómo me relaciono? con el otro a través de la compasión y yo creo que con esto tenemos suficiente tarea. Eh, lo bueno es que la estaremos cumpliendo juntos y esto sí hace una gran diferencia. Somos muchos en el mundo y definitivamente no solo en esta comunidad, somos muchísimos que queremos un nuevo mundo donde haya más compasión. Y desde este momento en adelante podemos hacer que todo lo que hacemos aporte un granito a co-construir este mundo juntos. Nos vemos en 2020. Gracias.